Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre es inocente, según la Procuraduría del DF. No se pudo comprobar que haya cometido delito alguno, luego de que se le investigara por trata de personas y lenocinio En abril de 2014, el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui difundió una investigación donde se reveló que personal al servicio del entonces presidente del PRI en el Distrito Federal reclutaba a mujeres a las que se les ofrecía trabajo de decanes pero que luego eran amenazadas con ser despedidas si no tenían relaciones sexuales con Gutiérrez de la Torre. Ya en 2003 se habían publicado reportajes sobre la red de decanes del PRIista, además de que el equipo de investigación de Aristegui se basó en testimonios de víctimas para el reportaje y hasta se infiltró a las instalaciones del PRI para verificar la existencia de la supuesta red de explotación sexual. Se manejan los tipos de relaciones que es hora y sin con la reportera anónima que grabó a las supuestas reclutadoras de Gutiérrez de la Torre admitiendo que las Sedecanes debían tener sexo con él recibió el premio La Excelencia Periodística que otorga la Oficina en México de la Organización Internacional de Periodismo y Literatura, PEN.